Bienvenidos al Club Cyberpunk. La tribu, esta casa con parlantes abre una puerta más, una ventana Que no sabemos dónde conduce, jamás imaginamos este futuro Jamás imaginamos este presente, pero sin embargo nos vamos a adentrar Y qué mejor que recibir capítulo 1, inicio cero. aquí estamos Bienvenida de Colorate al club Cyberpunk. Hola, ¿qué tal? ¿Sos la Colo, sos Rosa, sos de Colorate? ¿Quién sos? Soy Rosa. Sos Rosa. Soy Rosa hace pocos años. Sos Rosa hace pocos años a la cual te aceptan como Rosa pero no quieren las espinas. Ahí me dicen hay un Colo, me dicen Colo. Muy poca gente me dice Rosa y la gente que me dice Rosa es tipo. Gracias. ¿Es una definición de, de concepto de tu persona eso que te acepten tu nombre y no acepten lo que viene detrás? como decir Yo lo acepté esa... mi nombre. De chiquita yo decía que me llamaba Rocío porque me daba mucha vergüenza llamarme ¿De Rosa. ¿De dónde venía la vergüenza de Rosa? Tipo, los ancianos me preguntaban mi nombre y les decía Rosa y me decían, ah, como la abuela Rosita. Ah, qué nombre de vieja. Y yo como... Sí, y hay sí. una manera que interpretaste al Rosa que le, le tomaste como una fuerza. No, que de chiquita le tomé mucha, mucha, mucha, mucha, mucha vergüenza y de repente dije como, me llamo Rosa, listo, bye. Agárrala, soy Agárrala. Rosa. basta. Es un gran inicio Club cyberpunk eh, los ciber no existen más y los punk creo que tampoco. Los punk eh, es bastante difícil definir un punk y vos podrías ser como un, un sí. flema del 2022, un sí, dos en, minutos del 2022. Siguen existiendo en el under recontra los punk. Diferente, pero hay punk. Hay mucho punk en el, en el under. ¿Te sentís un poco punk? Yo la posta en este momento estoy escuchando Miranda, Shakira, Lady Gaga. Bien. En, la posta es esa. Esa es buenísima, porque es la música que uno no imagina a partir de escuchar tu obra. Yo en la primaria era muy fan de ser fan. Fan de ser fan de bandas, ¿viste? ¿Cómo es fan de ser fan? solo Solamente escuchar una banda y en un momento. Soy so fan. Eso sí. es ser fan. Eso no es no ser fan. fan de fan. No es verdad, ese es doble es fan ser, es que me fan de ser, de ser de fan. Raro. No sé, bueno, fan. Era so fan. fan. Era fan. Escuchaba o solo Lady Gaga sí. o solo System of a Down. Ahí, ahí van los extremos. Era solamente eso. Lo que más escuchaba. Tu impulso fue. Me lleno de guita, la pego con el trap, arrancó ese canje. Y me di cuenta que ni en pedo me iba a salir. O sea, no podía. ¿Pero vos creías que con uno lo podías hacer? Sí. ¿Vos decías saco no, este y este puede no, ser? No, no, no. Con uno no. Tenía que seguirla, pero no la encontré más y dije, bueno, no. Ni en pedo, me gusta gritar. Me gusta gritar y cuando hice mi pero primer en Canje show, hay Sol. un grito también. Canje no, sí, no va también. tan. Yo no creo que Canje sea tan vendible como vos pensabas que iba a ser. No, me parece no, que es, es disruptivo, que no, es recontroscuro no. oscuro, sí, que sí, arrancás sí, sí. ya siendo lo que sos. Lo que pasa es que ahora no iba, se está... Tampoco me iba a crear un personaje de trencitas. y no, no me iba a crear un personaje si iba a seguir siendo yo, pero dentro del de trap que realmente ya me tiene podrita. Y después me en realidad me di cuenta en el vivo, cuando hice mi primer vivo sola, sí. que fue con Punguita en camping, me di cuenta que me gustaba demasiado gritar en el micrófono. Y me di cuenta que me, que me gustaba demasiado el vivo. Sos re punky, aunque no lo sepas. Básicamente. Sí, pasa algo. Básicamente, punky con la compu. Para. Es, contar esto. Ah. Estás juntando plata para la escopeta, la sangre la tengo en la boca... Eh. Y eso es visual. Hay, hay, hay mucho. Eh, mucha oscuridad y digo, pará, tiene 21 años. Digo, ¿a dónde? A, porque no, me parece que si yo tomo literal todo lo que vos decís en las canciones, hoy hubiese venido acá y te digo, che, charlemos. Realmente no sé de dónde saqué tanta, tanta como oscuridad en mí, porque en mi crianza todo fue como. Rositas, yo, yo me llamo Rosa, mi mamá me hacía cuadros de rositas. ¿sí? Qué jodido pero después el me contaba Rosita. que. Los... volvemos al Rosita. Sí, es pero difícil. después me, me contaba Vamos, que Rosa. en la playa yo tenía dos años y me quería hacer el tatú de la playa, y el de Jena, sí. y elegía la calavera. Claro. O miraba las pelis de tipo de princesas, Blancanieves, Cenicienta y siempre me gustaban los malos, porque me divertían más. A mí me es difícil eh, saber qué le, qué le debe pasar a la gente que eh, se encuentra con vos en un vivo, por primera vez. Porque no a hay también. tampoco mucha, muchas performances de eso. Mirá, te muestro esta parte. A mí también. Yo me lo pregunto bastante y de hecho en muchos shows que he hecho mucha gente no me conocía y estaban ahí porque estaban ahí viendo y lo que veo son caras así. Y me divierte. Hoy había caras así acá. Caras así. Como si yo estoy cebada, siento que la gente se ceba y ve y sonríe y, y, las, y la disfruta. No tengo dudas en decir que el Club Cyberpunk está convencido que el individualismo ganó en este planeta y los artistas tienen algo de... saca un tema, saca un tema y son nombres y no hay concepto de vanga. Sin embargo, acá tenemos una persona que me parece que no solo te acompaña en lo musical, sino que... Es, es muy parecido de Colorate al verlos ustedes dos juntos a una al banda. Punguita. Claro. Sí. O no. Sí. ¿Quién es él? ¿Cómo y lo el definirías? Punguita es mi, mi, no es mi todo. Es 50-50. O sea, la posta en este momento estoy produciendo ya con otras personas porque Punguita de repente ya se fue para arriba, no, se no, me fue no, para no, arriba. Pero... No pero sí, igual del o sea, de, sí, de, ya sabemos sí, que ya sí, sabemos. pero el vivo somos nosotros y y, y te miro a los ojos. Eh, dijiste que cuando empezaste querías pegarla, pero yo tuve eh, la dicha de haberme encontrado casi con todos tus tweets desde que empezaste a tuitear. Me encanta que, o sea, él se y... leyó todos mis tweets Sí, tuve tiempo. Leíste todos no mis tuits, no o sea, tuve... ni yo puedo hacer eso. Vos los, no me animo. Vos los escribiste. Sí, sí, sí. Y, sí. y al enterarme que algunas canciones habían salido de, de, de tus tweets, veía como esa cosa de descarga, de necesidad, urgente todo el tiempo mm. de decir. Y llegué a ese que dice soñaba con un o, o quería un piano de cola y ahora y ahora no, no quiero Bien. pensar en morirme día a día. Sí. Justo y al ese... otro día estaba el Exitalopran y yo decía, bueno, pará, tiene 21 años y yo también tomo Exitalopran ¿Cómo llegó esta chica? Y... A través de la depresión de diferentes décadas. Este año fue muy difícil para mí. Fue más difícil que muchos anteriores. Y entré en una, por eso tuiteé eso de no querer morirme todo el, todos los días. Que me venía pasando desde que, desde que empezó el año, básicamente. Perdí un amigo... Muy importante, a los dos meses de arrancar el año, yo estaba de viaje, bueno, nada, cosas. Y mi cabeza empezó a cambiar y a entender un par de cosas: de que no me tengo que quedar en una y tengo que estar mutando la mente todo el tiempo. Y a mí los cambios, soy como un gato, ¿viste? No los puede cambiar de casa porque se, se, la pasan mal. No. Te reís, risa. Ah. Y la música ayuda, me imagino que, sí, sí, que sí, por estás eso. descargando un montón de cosas sí. y estás dejando. Sí, de hecho ahora todas, o sea, todas mis de letras lo... de ahora son completamente, no sé si completamente son un poco más abstractas, viste, no, es, no ya no me cojo a tu viejo, ya no nada, nada de eso que nos que a mí me gusta tanto también en la música de escuchar cosas. Pero para volvamos a ese tipo de frases. Yo cuando escucho tus canciones. Cualquier persona, si quiere, puede hacerles literal al instante, porque son todas tienen sí. una imagen muy fuerte. Una literalidad cada, fuerte. Y, y si vos haces una literalidad, eh, quedan vacías. A mí me parece que es al revés, que terminan siendo figuras de, de, de tanta potencia que hay un reclamo detrás de todo eso. Yo lo terminé entendiendo sí. así y en un principio sí me parecía escandaloso, si querés, si agarrás cada frase literal. Sí, es escandaloso. Pero a mí lo que, me, lo que me, siempre me gustó de escuchar música de escuchar, o de entender las letras era la literalidad, ¿viste? ¿no? Eso de. O sea, no. Aguante espineta, pero. Claro. Voy <risa> entiendo, ¿Sí? entiendo lo que decís. Y de repente. No, no se me ocurre ningún ejemplo, pero. Una literalidad en una letra que de repente decís como. Ah. Como las del Piti, ponele. Total, o sea, que son tí, re, decir lo mismo, a ti decir lo mismo. Y sí, boludo, literal es que, de que te llega, boludo. Sí, sí, es que es, ¿no? que es de, verdad, sí, no, es de no, verdad. No es una metáfora de plástico. Y eso era lo que siempre me gustó, pero ahora justo me, me transformé en. Lo que estoy haciendo ahora que no, no lo saqué todavía, no lo escucharon. Las letras son completamente Igual, uno Platos lo que de café. Hoy. Como sí, por ahí menos. antes apelabas más a la. A, a, al impacto y me parece que se está Sí, al impacto y a me, par me ver, parece Ay, no, me no, parece no, que no. hay que hay algo importante que está bueno que lo tienen más que claro, digo, son de una generación que no necesitan los medios de comunicaciones tradicionales para poder imponer sus canciones, la comunicación es completamente diferente y, y está Están los algoritmos también, Y está bueno, los y, algoritmos, están las redes, pero ustedes, las ustedes son presos de eso o no? Yo siento que hago mío lo que quiero al final con, con, con eso, te agarro una ventana para hacer eso. Yo creo que cualquier proyecto, por más que antes pareciera como... Yo creo que es a través de las redes y a través de que Buenos Aires también, aunque parezca una ciudad chica, es una ciudad grande, es una ciudad chica. ¿entendés? Y siento que como que es muy fácil generar nichos dentro eso. de este lugar. A nivel cultural o de música, hay como un hueco, ¿viste? en un momento que se dio entre los 2000, que yo estuvo re vacío. Sí, hay, hay nichos y se forman nichos. Y se forman nichos muy fácilmente. Re, muy fácilmente. Si está, la de, gente lo hay empieza de a Hay de todo. ¿Cómo es esto de, che, tengo una letra, o llamás, decís, punga, hay una letra, quiero hacer un tema, grabo. ¿Cuánto tarda eso? Porque pareciera ser bastante automático hoy. Escribo cosas en notas y tengo ganas de... O escucho un tema que me gusta y digo, tipo, mmm, Por acá. una refe, sí, sí, sí, tengo una refe, tengo unas cosas que decir, un, estoy sintiendo cosas, me junto, escribo. Y bebo? desde ese momento hasta que el tema está en Spotify, porque pareciera que no tarda nada, a veces tienen como, no, no, como no, una urgencia mí, lo no, que decís. pero yo me escapé de eso. Yo, yo sé que hay una urgencia es siempre de sacar temas y estar sacando temas todo el tiempo. Y eso, yo me salí de esa y no saco un tema hace un, más de un año. Casi un año. Sí. Ve sí, casi un año. Sí, no saco un tema hace más de un año. Desde mi serie no sacamos sí. un tema. Punga, ¿qué es Decolorated? Uh, ¿Qué es Decolorated uy, uy, uy, uy. para mí? Eh, para mí Decolorated es... A mí me parece algo muy hermoso, ¿entendés? Porque me parece algo... No tenés que decirlo. A, a, a mí me parece algo muy hermoso porque me parece re una expresión de quién sos en distintas facetas, más allá de todo. Tipo Y más lo que estás haciendo ahora. Como que... Me, me parece que, que es todo lo que sos. Todo lo que sos. So. Y Son todas tus facetas dentro de una sola cosa y me parece... Me parece hermoso que puedas decir todas las cosas que decís y todas las cosas que gritamos y yo te segundo en hacerlo porque siento que cuando yo tenía, no sé, 15, 14, me hubiera encantado que hubiera alguien que se animara a hacer eso. Yo siento que, que a, a mí lo disfruto porque en algún punto me generas admiración. Ay, no, no, no, no, no, no. Real. Ya que estamos en esta. Basta, póngate amo. Yo también. Pero yo siento que es eso, ¿entendés? Es el, el miedo que yo, por ejemplo, para mí vos sos el miedo que yo siempre tuvo, que tuve a... ¿La exposición? No, no la exposición, a a decir lo que pienso y, y pararme por mí mismo, aunque siento que es todo eso. Siento que es todo eso, todo lo que yo no Aceptarse tuve. Aceptarse uno mismo, un Aceptarme uno mismo Ella Es y... un poco a lo que vos no te animaste. Igual lo hacemos vale. juntos. Obvio que sí, y por eso estoy con vos. Ah. Sí. Colo, wow. ¿A, dónde, ¿a dónde va esto? O por lo menos, ¿a dónde vas? ¿Hablas de, de nuevas letras, de que vas a hablar de otra manera? ¿No va a haber tanta literalidad? ¿Cuál es tu paso? Y a sonido, meterme más en la produ, eh, sentir un poco más la letra, más eh, desde, el, desde el corazón. Eh, no sé hacia dónde va, no, no te puedo explicar mucho, ¿viste? Es más canto. Ya saldrá hay más canto sí hay, hay más melodía. melodía hay más canto agudo que quiero lo gutural sigue o lo gutural quizás... lo gutural sigue oh, pero perfecto. también me gusta me gusta estoy experimentando más con mi voz aguda que tengo también no hoy en día porque en este momento hay días que no tengo la cosa de cutura. No abandones el death metal, lo necesitamos gente como lo yo, así te, no, hay te gente lo que lo necesita, un hay gente que lo necesita. Y bueno, los culturales siguen estando porque me encanta, bueno. lo necesito gritar, lo necesito gritar siempre. Siempre. Vos imaginabas este futuro porque claramente la gente de mi generación no, pero no sé vos cuál era tu futuro para los 20. Mi futuro. Claro, cuando tenías no, 15, no, tu futuro de los 20 era así era parecido a esto. <risa> ni en pedo, que no, acá? No, no, ni, no, ni en pedo, ni en pedo. <risa> no, ni a palo. Es mejor entonces. No sé si, no, no, no, me acuerdo sé si es que no me acuerdo qué futuro me imaginaba yo para mí, de hecho era más feliz me parece porque no pensaba en mi futuro y ahora pienso en mi futuro y me, y me pongo nerviosa, pero no sé qué pero futuro bueno, me imaginaba. No, canje, acá, no para mí está muy bien, tú pongan la canción hita, que la pongan. Para mí está muy bien hita, eso. ¿Quién pone la hita? gratis y basta la vida de canje. Sí, no se puede. Colo, punga gracias por inaugurar ¿Ustedes? este club Cyberpunk. Gracias por estar. Wow. Seguramente abriremos otro capítulo y veremos con quién será. Recontra. Un placer tenerlos aquí. Igualmente, che. Muchas ¿verdad? gracias. Gustazo. Ah, ya misma. Quiero jugar al jueguito. ¿A cuál? Al que salió estaba re-hypeado el cyberpunk no sé qué, ¿cuánto? Cyberpunk 80... ¿Cómo se llamaba? No sé si se llamaba cyberpunk. era Sí, era un juego que estaba re-hypeado mal que salió y era los actores eran tipo oh, Keanu Reeves siendo el personaje principal y al final tenía muchos problemas ese juego. como no, Al final fue una poronga. Pésimo. Me gustan los jueguitos. Ya sé que te gustan los jueguitos. <risa> Pero no tengo consola.